Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es 25 de abril de 2023. Estoy grabando este video que yo siento que tenía que hacerlo y lo debo desde hace varias semanas. Como muchos saben, este, mi suegra Sandra Ascanio falleció el pasado 5 de abril. Eh, mi esposa y su familia estuvieron, eh, pasaron unos días muy difíciles en el Hospital Vargas, acá en Caracas este, luchando, bueno, junto con el personal médico, luchando por, por su salud, por la salud de ella, por su supervivencia eh, lamentablemente a pesar de los esfuerzos de, de todos, bueno lamentablemente ella se nos fue ella era paciente renal, eh, con una situación bastante, bastante complicada y que se venía tratando desde hace muchos años con nefrólogos allí mismo, del hospital Vargas con una médico internista que fue la que hace varios años eh, detectó exactamente cuál era el problema que ella tenía, un problema con la tiroides que le causaba muchas piedras en los riñones que causaba que ella tuviera que ser operada cada rato, estamos hablando de hace muchos años 2013, 2014, y que bueno, gracias a ese tratamiento que ella se le puso, pues se pudo evitar esa, esas operaciones tan frecuentes que ella tenía, ¿no? sin embargo Igual ella lamentablemente había perdido ya un riñón Ella estaba sometida desde hace cuatro años más o menos a diálisis Inicialmente a hemodiálisis, que son las diálisis que la persona va dos o tres veces a la semana Va a un centro de diálisis de, que son mantenidos por el Estado aquí en Venezuela Y que hay que decirlo, a pesar de los problemas graves que nosotros vivimos en, en Venezuela Como la, la, la, las sanciones, el bloqueo, etcétera, etcétera por lo menos esos centros de diálisis aquí en Caracas, por lo menos el centro de diálisis donde ella iba aquí en patria funcionó bastante bien, con algunos que otros problemas a veces por la, el tema de la carencia de agua, etcétera, etcétera sin embargo eso eh, hay que decirlo, es lo que nosotros vivimos, esos centros de diálisis por lo general funcionaban bastante bien claro, con problemas que había que resolver, con de repente alguna que otra carencia Necesidad tal vez de más aparatos, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, ella pudo hacerse su, su hemodiálisis por, por varios años allí. Eh, luego de eso, en 2021, a ella se le pasó a diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal es un sistema que de diálisis en casa que todos los meses el seguro social le enviaba unas cajas enormes de, con los líquidos que tienen que hacerse con lo que ellos tienen que hacerse la diálisis peritoneal, se le hace una, una especie de, de se le introduce una especie de catéter que se deja allí fijo, y mi suegra tenía que hacerse dos o tres veces al día, tenía que introducirse esos líquidos, esperar unas horas y luego sacárselos. ¿no? Pero eso le permitía a ella, a pesar de ese, de ese fastidio, le permitía a ella estar en su casa, tener cierta movilidad, ella era una persona que caminaba, cocinaba, salía de repente a hacer cosas a una o dos cuadras de su casa, tenía cierta movilidad, y hay que decirlo, eh, la gente del Seguro Social era muy atenta porque les le llevan en unos camiones a todas las personas que se hacen diálisis peritoneal, les llevan los líquidos de diálisis, se los llevan a sus casas, son unos líquidos importados de México, este, bueno, líquidos y materiales, los materiales de limpieza, porque el área donde tienen que hacerse esa diálisis peritoneal tiene que ser un área extremadamente limpia, entonces tiene que limpiar absolutamente todo allí la persona tiene que hacerse un aseo personal muy muy riguroso eh, y bueno eso durante el tiempo que ella se estuvo haciendo la diálisis peritoneal el seguro social era muy diligente en llevarle todos los meses esas cajas inclusive cuando ocurrió el incendio en un centro del seguro social que había hubo muchos temores porque ese centro era el el lugar donde se depositaban esas cajas, donde se almacenaban cuando se, se, se traían desde el exterior, se traían para Venezuela y se perdieron muchísimas esas cajas. Sin embargo, a pesar de que en ese momento había mucho nerviosismo, de que no pudieran alcanzar para todos, etcétera, etcétera, sin embargo, aún en esos momentos, mi suegra tuvo su, su provisión de, de, de cajas, pues, para diálisis peritoneal, igual que la gente que conocimos, que también se hacía ese mismo sistema, todos eran estaban bastante bien pues ¿no? eh, el Seguro Social era muy diligente no solo en llevar las cajas sino además en llamar y preguntar si las habíamos recibido etcétera etcétera eran de verdad eran muy diligentes y yo creo que en ese sentido hay que reconocer que el Seguro Social por lo menos con aquí en Caracas por lo menos aquí en Caracas con los pacientes de diálisis ha sido muy diligente en que las cosas funcionen bien ¿no? sin embargo bueno por algunas razones mi, mi suegra es de noviembre del año pasado que se tuvo que ir a hacer un cambio de, de válvula por la diálisis peritoneal. Desde ese momento algo pasó, no sé si habrá sido alguna infección, no sabemos qué habrá sido porque ella se siguió viendo con sus nefrólogos, con de nefrólogos del Hospital Vargas, como normalmente siempre lo ha hecho. Y bueno, algo pasó que ella, este, bueno, su salud fue decayendo. pues eh, Se le hizo, se le decía ya mucho más difícil pararse, levantarse, hacer sus cosas personales. Y bueno, lamentablemente, a final de marzo, este, sufrió un dolor de cabeza muy fuerte, que en principio creíamos que era una CV, y fuimos a llevarla al Hospital Vargas. ¿no? Este video yo lo estoy haciendo, principalmente, entre otras razones, por lo que vi allí en el Hospital Vargas. Porque yo creo, a pesar de que yo tengo muchas críticas a la labor del gobierno venezolano, yo creo que el gobierno venezolano, oye, tiene que recuperar muchas de las cosas que hacía antes por el pueblo, yo sé que hay sanciones, yo sé que hay bloqueo también hay corrupción, estamos viviendo lo, en estos momentos lo que, bueno, que se descubrió con la gente de Tareguel y etcétera, etcétera y de verdad es doloroso y molesto, y ya mucha rechera, saber que gente que presumía de ser chavista eh, se robó, o, pare, o presuntamente se robó 3 mil millones de dólares, o tal vez más, tal vez menos, no estamos seguros todavía, pero se robó una inmensa cantidad de dinero en un momento en el que tenemos problemas graves en nuestra sociedad, sobre todo en servicios públicos y sobre todo en un tema de salud. Y el problema es que en esa semana que estuvimos allí, entre el 30 de marzo y el 5 5 6 de abril, cuando fallece mi, mi suegra, oye, uno pudo ver Primero lo que nosotros pasamos que no fue nada agradable Y segundo que pudimos ver muchísimas familias que pasaron cosas mucho peor Incluso mucho peor que, que nosotros Y que oye uno sabe que una familia que esté pasando por eso Muy difícilmente con la forma como se le trató Muy difícilmente en el futuro va a salir a apoyar a cualquier gobierno venezolano o a cualquier gobierno, o al chavismo O a la revolución O a como lo queramos llamar Eso hay que decirlo con mucha sinceridad Hay que decirlo con mucha alarma El problema de la salud es grave Y si es grave aquí en Caracas Hacia el interior uno escucha Cosas muchísimo peores, uno lee Porque bueno, yo escribo en Twitter Y en Twitter me escribe mucha gente Y mucha gente me cuenta cosas mucho peores De las que nosotros vivimos Cuando se refiere al interior del país Y yo creo que este video yo lo quiero hacer como un llamado urgente al gobierno venezolano de que tienen que apurarse y tienen que hacer todo su máximo esfuerzo para reparar el sistema de salud del país. En particular, temas como las emergencias, temas como la disponibilidad de suministros y de implementos médicos. Y es que mira, para ir rápido, para no hacer este video tan largo, mira, desde el primer momento que nosotros llegamos al Hospital Vargas, todo era eh, que a cada rato salían las enfermeras y los médicos a pedirnos comprar un montón de cosas que en el hospital no las había. Desde tubos, eh, para muestras, implementos, válvulas, vías, eh, de todo. De todo nos pedían eso a cada rato. Y era algo que está tan establecido, vamos a decirlo así, que en las afueras del hospital hay tres o cuatro farmacias que venden implementos médicos y que están abiertas hasta las 12 de la noche inclusive los domingos, inclusive los días feriados porque a nosotros nos tocó parte de Semana vivir esto en parte de, de Semana Santa este y, y es tan así que incluso cuando uno se pone a comparar los precios que nosotros ve, vivíamos allí con los que se viven en otros lugares, digamos que no están tan cerca del hospital, uno ve que había muchos sobreprecios en muchas de esas farmacias y en muchos de esos locales. O sea, son locales colocados allí exclusivamente, o no digamos que todos, pero sí eh, colocados allí para, en muchos casos, para abusar un poco, aprovecharse un poco de uno, de las personas que estamos allí en una necesidad muy urgente y necesitamos comprar cosas con rapidez para, nos, para los pacientes. Porque es algo que, como le dije, es algo que cada 10 minutos salían, llamaban pacientes, eh, familiares de Sandra Canio. Ajá, ¿qué pasó? Tienes que comprar esto y esto y esto. Y uno salía corriendo a comprarlo, lo traía a los 10 minutos de nuevo. Familiares de Sandra Caño, tienes que comprar esto y esto y esto además. Y tenía uno que salir a hacer eso. Algo que nos quitaba, que nos costó. Todo muchísimo que nos hizo gastar muchísimo dinero eran los laboratorios. Porque si bien el Hospital Vargas tiene un laboratorio allí donde se hacían las hematologías, bueno, primero que nada hacían solamente eso, la hematología básica, pues, o sea, lo que es eh, conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, eh, hemoglobina, ese tipo de cosas, eso sí se hacía allí. Los primeros días, los primeros cuatro días sí si nos lo hicieron allí. Pero. O muchos otros exámenes que se requerían en el caso de mi suegra, que como les dije es paciente renal Y tenía que hacerse muchos exámenes propios de bueno de su condición, urea, este creatinina, etcétera, etcétera Eso había que hacérselo afuera en otros laboratorios ah, Como les dije, hay varios laboratorios allí relativamente cerca también Pero son más caros que írselos a hacer digamos en otros laboratorios hay, hay laboratorios más baratos, si tú te mueves hay laboratorios más baratos inclusive hay una clínica privada bastante famosa llamada la clínica de la arboleda que queda en relativamente ni tan cerca del hospital pero tampoco tan lejos y que mucha gente se lo iba a hacer allí porque podías ahorrarte 5, 10 dólares, 15 dólares dependiendo del laboratorio que hubiera que hacerse allí tú podías ahorrártelo si, si ibas para allá a la clínica de la arboleda si usted tiene un familiar enfermo y caer en un hospital, algo vital, algo importantísimo, es tener un familiar suyo con moto. Eso de verdad lo va a ayudar mucho a hacer esas diligencias, a buscar lugares más baratos, donde hacer las donde hacer los laboratorios, donde, hacer la, la, donde comprar los implementos médicos, porque si a ustedes les pase lo que nos pasó a nosotros, nosotros tenemos que hacerlo todo a pie, y muchas veces por comodidad o por rapidez, uno terminaba comprando las cosas o haciendo las cosas en los laboratorios cercanos, que como les dije, no son tan no son tan baratos. ¿no? Eh, había, labo, había días que gastábamos $30, $40 dólares en laboratorios, este, entre paréntesis, que esto debía haberlo hecho antes, una cosa que, que lo hice y lo quiero reiterar aquí de verdad muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas e instituciones que nos ayudaron a nosotros, a mi esposa, a su familia y a mí durante estos días. Como muchos saben, yo tuve que agarrar y escribir en Twitter, mira, esta es la situación, estoy con mi suegra aquí en el hospital Vargas, incluso puse una foto, explicaba lo que pasaba y decir, mira, este es, mi, este es el pago móvil de mi esposa, por favor, el que pueda, ayúdenos. Y de verdad tuvimos muchísima ayuda de muchísimas personas. A veces eran 10 bolívares, 20 bolívares, 50 bolívares, que alguien dirá que es poquito, pero no, hermano, eso de verdad ustedes no tienen idea de cómo ayudaba, así fueran 20 bolívares, cómo ayudaba eso, cómo ayuda eso a una persona en esta en esa situación porque es complicado, es grave, es delicado, es, es algo que te piden a cada rato cosas, tienes que comprar esto, tienes que comprar lo otro, tienes algunas cosas cuestan 10 bolívares, un tubo de un tubo, de, un, tubo de, un tubo de ensayo para, para muestras de sangre, para poder llevarlas al laboratorio, lo que te cuesta son 10 bolívares. Por eso lo piden a cada rato, o sea, tráeme un tubo tapa morada, tráeme un tubo tapa, tapa roja, tráeme, tráeme un tubo no sé qué. Eso a cada rato uno tenía que salir, comprar los tubos, llevarlos, este mi suegra obviamente también tuvo problemas por, por una escara que tenía, había que comprarle pañales de, de adultos, había que comprarles, incluso una vez una señora que también estaba allí, que tenía un familiar, nos regaló un pañal de adultos y de verdad se lo agradecemos porque ese era un momento en el que estábamos vueltos locos y después se lo devolvimos, pues después le compramos uno y se lo devolvimos, pero era un momento en que de verdad se lo agradecimos mucho. Hay un CTG en muchas redes de solidaridad allí con los familiares que también están allí tratando de salvar a sus propios a su propia familia, pues, y de verdad aún se tejen muchos, muchas cosas de solidaridad allí con la gente. Mi esposa hizo allí amistades, ayuda también a otras personas, y, y bueno, de verdad no es fácil, pues. Como les decía, el caso de los laboratorios, para no perderme, este se gastaba, llevamos a gastar en determinados momentos 30, 40 dólares diarios en laboratorios. Algunos de los laboratorios no eran de verdad lo organizados. Nos pasó un caso, mi, mi suegra tenía la uria altísima, tenía la uria en determinado momento en 250, después le fue bajando a 90, pero hubo un momento en que llevamos a, a hacer el laboratorio y de repente la uria salió en 25. Y entonces, claro, lo ve la nefróloga y lo primero que nos dice, esto está malo esto está malo, aquí se equivocaron los del laboratorio confundieron su muestra con las de otra persona y, le, y dieron esto, esto malo y nos lo mandó a volver a hacer, vayan a otro laboratorio fuimos a volver a mandarlos a otro laboratorio y en efecto la uria no estaba en 25 estaba en ese momento en ciento y pico pero un laboratorio, o sea lamentablemente los, algunos de los laboratorios que están por allí cerca del Vargas son muy desorganizados se les nota y, y es peligroso pues es peligroso que te puedan confundir las muestras etcétera, etcétera son cosas que vivimos allí pues, y que hay que tener mucho cuidado con, con los laboratorios que uno está allí cerca. Como les dije, en los primeros cuatro días en el Vargas se hacían las hematologías, pero en el cuarto día se acabaron los reactivos y ya en el Vargas ya no se hacía más hematología. O sea, nos mandaban a hacer las hematologías, pero teníamos que irlas a hacer afuera. Y eso fue un gasto adicional que también tuvimos. ¿no? Eh, que lamentablemente al hospital, no sé por qué razón, se le acaban los reactivos, así como se le acabaron los insumos. y bueno. Otro tema que tengo que decir, bueno, tengo que decirlo el personal del Vargas, bueno, no tratan de hacer lo que pueden, pero de verdad que uno nota que están extenuados y uno lo que nota, lo digo yo, bueno, después vivir allí siete días y de, bueno, de ver cómo trabajan, de ver el nivel de cansancio de ellos y de ver... Y también uno como... yo, yo soy licenciado en computación y parte del trabajo de un, a uno como licenciado en computación le enseñan a uno ver cómo funciona un sistema para tratar de proponer un sistema mejorado no eso es parte de lo que se nos enseña a nosotros los licenciados de computación en la UCB y uno de lo que se da cuenta es eso, primero que hace falta mucho personal que seguramente no lo hay por el tema de los salarios ¿no? por el tema de que a los empleos públicos se nos está pagando ahorita un sueldo bastante bajo no, no tenemos aumentos de sueldo desde marzo del año pasado, sin embargo por las protestas que hubo de los eh, de los maestros a todos los empleados públicos se nos está pagando un bono mensual de 30 dólares desde el mes de enero, es un bono aparte del sueldo que se paga a través del sistema patria se nos está pagando uno lo agradece, sin embargo el salario de nosotros los trabajadores públicos sigue siendo aproximadamente el salario mínimo sigue siendo aproximadamente de 12 dólares ¿no? hay que decirlo y este, estamos todos en espera de qué va a pasar. Los primeros de mayo tradicionalmente es cuando se anuncian los aumentos de sueldo. Estamos esperando a ver qué pasa. Pero mientras tanto eso causa que muchos empleados públicos, oye, no trabajen nada más una parte del tiempo, trabajen en guardias. No, mucho personal ha renunciado y no se ha podido encontrar sustitutos. Entonces uno nota en la entrada del Hospital Vargas, uno nota... Eh, Primero la falta de personal, tú ves que a cada rato llegan emergencias, llegan personas trayendo a alguien lesionado, lesionados porque andaban en moto y tuvieron un accidente, que eso es muy frecuente, y ves que los llevan cargados a mano, los llevan cargados y la persona los lleva cargados, sube, a veces no hay quien los reciba en la entrada, a veces sí, pero eso, como les dije, los días sobre todo de los, los fines de semana y los feriados, eso muchas veces no hay quien te reciba en la entrada. Entonces tienes que entrar corriendo, entrar preguntando. Tú entras a la emergencia, la emergencia tiene una cantidad de sillas limitadas y eso eh, supuestamente son nada más para los pacientes y a los familiares los mandan a esperar afuera, sobre todo cuando hay mucha gente, cuando hay muchos casos eh, de personas eh, heridas o de personas esperando que los atiendan. ¿no? Eso se crea un hacinamiento allí, la gente entra y muchas veces a la emergencia y no sabe a dónde ir, Básicamente porque la emergencia, cuando tú entras, es un cuarto relativamente pequeño y tiene tres puertas. Una puerta es medicina interna, que es donde van determinados tipos de personas con determinadas dolencias. Otra puerta eh, da hacia los cuartos de observación y hacia traumatología y hacia cirugía. Y otra puerta da hacia trauma shock que trauma shock es una especie de, de área de cuidados intensivos donde están siempre los médicos de forma permanente, ¿no? vigilando a, a enfermos, que, que a personas que estén muy delicadas. ¿no? El problema es que no hay un área de triaje, el triaje muchas veces lo hace el vigilante cuando está, el vigilante que está en la entrada cuando está, o a veces llega la persona y no sabe a dónde ir entonces empieza a tocar las puertas cuando si se le ocurre a la persona tocar la puerta de tromachok generalmente le va a salir una enfermera o un médico muy molesto a regañarlo a decirle no haga esto usted no puede tocar aquí esta es una área delicada por favor casi que no moleste no lo tratan muy si alguien se le ocurre tocar la puerta de tromachok lo trata muy mal ¿no? eh, hablar a las mismas personas bueno a veces las mismas personas que están allí sentadas se desesperan al ver la desorganización y tratan como que organizar un poquito la cosa pero como ellos mismos no, no saben entonces no eh terminan dando mal las instrucciones. Yo vi por ejemplo un señor que decía no, yo vengo aquí a traumatología porque me duele mucho el brazo y entonces una señora lo mandaba no, que tiene que quedarse allí para que lo vea primero medicina general y el señor se quedaba, pero yo sé que me tiene que ver traumatología. No señor, que se quede allí y entonces esas discusiones que se armaban se armaban muchas de esas discusiones muy chimbas por, por esos desacuerdos que había. y es porque sencillamente no hay un área de triaje o no hay una persona dedicada a hacer triaje y que te diga usted tiene que ir allí, usted tiene que ir allá, usted tiene que ir allá. A veces la persona sí está, pero no está todo el tiempo. Igual que el tema de los camilleros. Lo que uno piensa es que el cami debería haber un camillero fijo allí en la entrada, esperando que lleguen los casos para llevarlos a donde tienen que llevarlos. Lamentablemente no. Lamentablemente los camilleros son muy pocos y están en el hospital todo el día. No es que estén flojeando ni nada de eso, sino que los están usando para ir todo el día a llevar pacientes de aquí para allá, llévate a este de acá para allá. Y entonces... En el lugar donde deberían estar los camilleros, esperando en la emergencia, no hay nadie, ¿no? Y es por eso que muchas veces tú ves que la persona que trae a un lesionado, lo trae en su carro, tiene que agarrar al lesionado, cargarlo, llevarlo dentro del hospital, llevarlo dentro de la emergencia y allí empezar a preguntar dentro de la emergencia, ¿qué hago? ¿A dónde la llevo? ¿Ella tiene tal cosa? ¿Qué hago? O sea, te vas a preguntar, a ver, si, hay poca, si, hay poco, si es un día ligero, bueno, te ayudan, pero si es un día pesado... Mira, muchas veces hasta te tratan mal, tú tratando de ver qué haces y te, hasta te tratan mal. Tienes que esperar, señor, no sé qué, tienes que sentarse allí, siéntele allí y espere. Y bueno, el otro tema es que esa área de emergencia, como le dije antes, es un área para los pacientes, ¿verdad? Para las personas que están esperando que los atiendan. Y los familiares los mandan, cuando, sobre todo cuando hay mucho, muchas personas eh, esperando, los mandan a los familiares a esperar afuera lo cual es algo bastante desagradable porque la parte de afuera eh, tiene un techito en una parte pero la otra parte no tiene techo entonces si hace sol si hace si llueve, si hace frío tú estás completamente a la intemperie no, no hay sillas, en la parte de afuera que es para los familiares no hay sillas hay tres sillas rotas tiradas de un lado de resto no hay sillas, tú tienes que bueno, buscar, cazar un muro Que esté allí desocupado Para ponerte allí en el muro Entonces tú ves lamentablemente esas escenas típicas Que ves en las afueras de los hospitales El montón de familiares con trapos Con cobijas, con almohadas Esperando, todos con caras de cansados Con caras de desesperados Esperando, y de vez en cuando la enfermera Que sale y dice, pacientes de fulano De tal, y entonces tienen que salir Los pacientes corriendo para ver qué es lo que se necesita Etcétera, etcétera Eso de verdad que es un maltrato muy feo que hay hacia los pacientes, hacia los familiares de los pacientes, que tienen que pasar días, muchas veces semanas allí, turnándose este, para poder estar allí esperando, porque durante todo el día tú tienes que estar allí a juro, esperando que continuamente te estén llamando los médicos, los enfermeros, para pedirte cosas que tú tienes que salir a comprar para llevarlas para que puedan seguir atendiendo a tu familiar. O sea, eh, la persona que está en un hospital, tienes que tener una persona, si tú tienes una persona allí en, eh, en el hospital tienes que tener uno o varios familiares todo el tiempo, todo el día haciendo diligencias y esos son familiares que obviamente van a tener problemas en su trabajo nosotros afortunadamente bueno, como empleados públicos tanto en Fondoín donde trabaja mi esposa como en el Ministerio de la Cultura bueno, fueron amables con nosotros, y entendieron la situación y nos dieron días libres pero por ejemplo una otros familiares de nosotros trabajan en empresas privadas y en empresas privadas no son tan comprensivos. O sea, simple y llanamente, bueno, qué lástima, tienes un familiar enfermo, qué lástima, pero tienes que venir a trabajar y punto. Y si no vienes, bueno, se te descuenta o se te vota. Lamentablemente, las empresas privadas son así. Y bueno, hay que turnarse entre los familiares para poder estar allí y estar allí haciendo el trabajo, o sea yendo a comprar cosas, yendo a buscar cosas, yendo a resolver, yendo a mandar a hacer los laboratorios, después a buscar los laboratorios, es complicado, es bastante complicado y es un maltrato continuo, no de que te maltrate la gente del hospital, sino la situación en sí, es un maltrato continuo hacia los familiares. ¿no? Como yo les dije, nosotros, si bien no fue fácil para nosotros, oye, uno hablando con otras personas, uno se da cuenta que otras personas la pasan mucho peor. Por ejemplo, nosotros vimos una que trajeron allí a una muchacha, una familia trajo a una muchacha bastante flaquita, bastante demacrada, con el estómago muy hinchado y los familiares nos contaron que es que ella tiene cáncer. Le descubrieron cáncer tres semanas atrás. Este... Bueno, nos contaron varias cosas difíciles que ellos tuvieron que vivir le llevaron primero al hospital militar, si mal no recuerdo, donde le hicieron el diagnóstico, pero para poder hacérselo le pidieron que tenía que hacerse una resonancia. Ellos tuvieron que ir a una clínica privada a hacerse la resonancia, porque lamentablemente en los hospitales públicos no se hace resonancia, no se hace tomografías, en muchos de los hospitales públicos tampoco se hace rayos X. Entonces cuando a los pacientes se les pide eso, en muchos casos hay que írselos a hacer afuera, en, otro, en otra institución privada. Entonces, este tipo de resonancia que le pidieron a ellos le costó 700 dólares. Y ellos nos, nos, nos contaron, era una familia bastante numerosa, nos contaron que tuvieron que vender televisores, que tuvieron que vender celulares, que tuvieron que vender cosas de ellos para poder pagarle la resonancia a la muchacha de 700 dólares y de poder confirmar así que lamentablemente la joven tenía cáncer. Eh, de allí fueron, lo remitieron a los, al los hospital, al oncológico Luis Rassetti, Pero allí le dijeron, mira aquí te podemos, te vamos a dar el tratamiento oncológico El tratamiento para, para el cáncer Pero la emergencia que ella estaba viviendo Porque ella tenía varios días sin comer, vomitaba, tenía un problema un problema bueno gástrico allí que estaba viviendo, los del hospital oncológico le dijeron que eso no lo podían tratar allí porque eso allí no trataban ese tipo de emergencias, no trataban ese tipo de problemas, que tenían que ir a otro hospital público a que la trataran y lamentablemente allí ellos me cuentan el calvario que ellos vivieron porque y fueron a varios hospitales y ningún hospital la querían atender, la atendieron principalmente en el hospital, eh, luego de ir a varios la atendieron en el hospital del ídice pero allí tuvieron un conflicto con los, con los médicos o enfermeros, no sé exactamente, esto es lo que ellos esta es la versión de ellos, ellos dicen que les pidieron comprar un tratamiento bastante costoso, ellos lo llevaron, eh, el tratamiento se le puso a la muchacha, pero no se usó el que ellos llevaron, sino se usó otro que tenían en el hospital guardado, y entonces ellos se dieron cuenta de que el que ellos llevaron no lo habían usado, Pidieron que se los devolvieran y el hospital le dijeron, no, esto que te, este que tú trajiste, nos lo vamos a quedar en compensación por el que nosotros usamos. Y eso causó una pelea muy fuerte entre los familiares de la persona y el personal médico del hospital. Me dicen ellos, bueno, nos terminaron votando, pues, porque nos tuvimos una discusión con ellos, tuvimos una pelea. Entonces ellos nos votaron, nos echaron del hospital, me cuentan ellos, esa es la versión de ellos, repito. Y hasta le dijeron a los vigilantes que no nos podían recibir más, que no podíamos entrar más al hospital. Eh, repito, esa es la versión de ellos, seguramente el hospital tendrá otra versión, pero el punto es, y mi crítica es, que ese tipo de cosas pasan porque se le pide al, a, a la gente, se le pide a los familiares, comprar tratamientos muy, muy caros, muy, muy costosos para poder atender a, a sus pacientes. Y eso causa ese tipo de choques, ese tipo de discusiones que no deberían ocurrir. Que bueno, más allá de que si fue culpa del médico, si fue culpa de los familiares, si fue que alguien dijo algo feo, si fue que me malandreaste, no lo sé. Pero más allá de eso, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. O sea, no, a los pacientes no se les debería colocar en esas situaciones tan difíciles de tener que estar gastando una cantidad importante de dinero para comprar un tratamiento muy costoso. Y tener que llevarlo a un hospital y que muchas veces uno lo entrega allí y uno no sabe qué pasa con eso, ¿no? A nosotros también nos pasó con el caso de la albúmina humana. A nosotros, eh, uno de los días que estaba mi, mi suegra allí convaleciente eh, sale la enfermera y, no, y sale la doctora y nos pide, necesitamos seis frascos de albúmina humana, ¿verdad? Y, y nos da un papelito firmado por la doctora eh, del, y el sello del hospital para que nosotros lo buscáramos. Yo obviamente me pongo a preguntar, me pongo a buscar en privados, en, en Fadam, creo que se llama, Badam. Me pongo a buscar en, en páginas de Farmatodo, etcétera, etcétera. Encontramos que los frascos de albúmina humana, cada uno cuesta 70, 80 dólares si se compran en privado. Nos estaban pidiendo 6, nos estaban pidiendo un gasto de aproximadamente 500 dólares en albúmina humana. Nos decían que era urgente. Nosotros de verdad no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién acudir. Yo le pregunté a un doctor que estuvo muy pendiente de nosotros, un médico internista que, fue, que estuvo muy pendiente de nosotros en todo momento, le pregunté en privado y él me dice que eso no debieron haberlo hecho así porque eso normalmente lo que se hace cuando se necesita albúmina humana para algún paciente es que el hospital contacta directamente al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene una provisión y el Ministerio de Salud los envía al hospital. Bueno, yo de verdad, él, él me explica eso, me dio unos teléfonos de algunos contactos en el Ministerio de Salud, pero lamentablemente ninguno de esos teléfonos ya estaba vigente. Eh, oye, yo me pongo a llamar a, a la persona que nos estaba ayudando en el Ministerio de Cultura, en la parte de social, lamentablemente él tampoco, tenía contactos con, con personal del Ministerio de Salud. Eh, también llamamos a los contactos en el trabajo de mi esposa tampoco ellos tenían contacto con el Ministerio de Salud de verdad no sabíamos qué hacer, pasaban las horas, no sabíamos qué hacer yo le digo a mi esposa, bueno, yo me voy a ir al Ministerio de Salud que queda aquí en la Plaza Caracas a ver qué, qué logramos este, pero lo que voy a hacer para acelerar las cosas es, es tuitear a ver que, si alguien sabe qué se hace en esos casos ¿no? Tuiteo, le hago mención a la Ministra de Salud, le hago mención al Ministerio de Salud me está pasando esto, necesitamos el frasco de albúmina, ¿qué hacemos? ¿a quién se lo pedimos? y también me voy, me voy caminando y me voy hasta la Plaza Caracas a ver qué se hace resulta que los tuits míos, bueno, la cuenta mía, ok, yo sé que tiene muchos seguidores pero entonces, bueno, eso causó cierta conmoción me llamó alguien, bueno, que con quien también estoy muy agradecido el doctor Gilberto de... De, de la parte de, de salud de, de Caracas, él nos llamó, nos dijo, oye, no, tranquilo, nosotros te estamos consiguiendo la albúmina, no te preocupes, él incluso me dijo que el día anterior ellos habían entrado a la emergencia, a la sala de trauma shock de, y habían visto a mi suegra y habían hablado con ella, lo cual de hecho nos pareció bastante cómico porque mi suegra nos contó eso, nos contó que alguien del Ministerio de Salud había entrado, que había hablado con ella, porque vio la cosa en Twitter, y que estaban muy pendientes, y que nos iban a ayudar, y que incluso le iban a llevar a ella a otro lado a hacerle unos exámenes, etcétera, etcétera. Pero lo extraño del caso, o sea, lo, y esto lo cuento, más allá del agradecimiento que sí le tengo al Ministerio de Salud y a los doctores que nos ayudaron, sin embargo lo extraño del caso es que mi suegra le cuenta eso a mi esposa, y ella extrañada porque ella en ningún momento se enteró de eso, ella le pregunta al médico que estaba allí atendiendo a mi, a mi suegra, le pregunta allí en la sala de emergencia, mire doctor, es verdad que vino aquí una persona del Ministerio de Salud, y él dice, no, aquí yo no sé, yo no sabía nada de eso, no, eso no es así, eso, aquí no ha, no ha entrado nadie, y bueno, nosotros creyendo que como mi suegra tenía la la uria en más de 250 y eso nos han dicho algunas personas que eso puede causar traumas neurológicos nosotros hasta llegamos a pensar que eso había sido una alucinación de ella y no, no fue ninguna alucinación de ella, si, si fue verdad si fue doctor Gilberto y personal del ministerio de salud y la vieron y hablaron con ella, pero algo pasó en la comunicación que bueno, que lamentablemente eso no se habló con el médico no se habló con mi esposa, nosotros no nos enteramos y bueno, quedó como una anécdota, pues, quedó como una anécdota de que, bueno, que, que, que una, una anécdota hasta cierto punto graciosa, pues, que mi, que mi suegra vio a esas personas y nosotros no creíamos en ellas, creíamos que estaba alucinando, y no, no estaba alucinando. de verdad, se lo agradecemos mucho. Pero tuvimos que hacer eso de tuitear y pedirle a la al Ministerio de Salud que nos ayudara a conseguir la albúmina porque parece que hubo una muy mala comunicación entre el Hospital barrio y el Ministerio de Salud porque se nos se nos dijo eso y se nos reiteró eso, que cuando el, cuando el hospital necesita albúmina la piden al Ministerio de Salud, que no se la piden a los pacientes. Así que bueno, son cosas que, que tienen que mejorar, que tienen que ver Luego de eso me llamó alguien del Ministerio de Salud Que eso sí me reservó el nombre para evitar problemas Pero me llamó para formarme un rollo, para regañarme Para decirme que porque yo había tuiteado Mencionando a la ministra, haciéndole mención a la ministra Y haciéndole mención al hospital, al Ministerio de Salud Que eso traía problemas en las redes sociales Porque los insultaban, etcétera, etcétera y, O sea, re, en, en medio de esas circunstancias regañándome porque yo tomé la medida desesperada que no sabía qué hacer y, y oye, y no sabíamos qué hacer de, oye, de tuitear y de pedir ayuda con el caso de la albúmina y llamar a alguien del Ministerio de Salud a formarme un lío de verdad, esas son cosas que conchele, que ustedes tienen que evaluar que ustedes tienen que ver qué hacen porque, mira, es mucha la gente que en medio de las circunstancias en las que estamos con esa escasez de implementos que hay en muchos hospitales es uh -huh. muy. Eh, va, es lo normal que la gente esté pidiendo ayuda y que la gente le escriba al ministra, a la ministra de Salud, que la gente le escriba al, a la cuenta oficial del Ministerio de Salud, que le escriba a, a gobernadores, a alcaldes, a, a personal del PSUV, a gente famosa, a Jorge Arreaza, a Diosdado Cabello, a todos le van a escribir pidiéndoles ayuda, y eso es lo normal, porque estamos hablando de tratamientos que en muchos casos cuestan 500 dólares, 1000 dólares, dime tú los tratamientos oncológicos, que eso cuestan una barbaridad, entonces concha, yo no creo que nadie se tenga que estar enojando, porque uno toma una decisión desesperada en medio de momentos como esos, de escribirle a alguien para pedirle ayuda, ¿verdad? me parece muy desconsiderado eso, al margen de que mucha gente del Ministerio de Salud sí nos ayudó y estoy muy agradecido con ella, estoy muy agradecido con con, con la gente del Ministerio de Cultura que también nos ayudó y nos apoyó monetariamente con varias cosas. Con la gente de, de Fondo inca que, que también nos ayudaron monetariamente. El Banco Central de Venezuela nos ayudó, nos donó un colchón de anti-escaras para poder. Eh, eh, porque, como le dije, mi suegra tenía una escara y eso, bueno, había que tratárselo. Nos iban a ayudar también con la, con la albúmina. Finalmente no, no tuvieron que hacerlo porque la albúmina se se nos entregó como les dije desde el Ministerio de Salud y bueno de verdad estamos muy agradecidos pero oye esas son cosas que yo creo que, que, que hay que afinar porque en estos momentos de verdad hay mucha gente como les dije, yo escuché a mucha gente muy molesta, muy dolida, muy eh, gente de pueblo además gente Oye, morenita, que se, notaba, que se les notaba que son gente de barrio, que se les notaba que son gente que a lo mejor en otra época apoyaban al chavismo Pero hablando muy dolidos, siendo, diciendo cosas como, ajá, sí, ves, y tú prendes BTV y te dicen que los hospitales sí están dotados Y que los hospitales sí ayudan y no sé qué, gente de verdad que estaba muy dolida Y que uno sabe que tras esa experiencia que pudieron haber vivido en el hospital, muy difícilmente van a apoyar o van a... O van a votar en el futuro por la revolución bolivariana a menos que de verdad nos tomemos muy en serio eh, arreglar los hospitales y, y que estén bien dotados ¿no? y, y que el personal que trabaja en los hospitales esté mucho mejor pagado y, y que haya el personal necesario en todas las instancias para bueno para atender a la gente pues para atenderlos para hacerlos sentir atendidos para hacerlos sentir eh, que su problema se va a resolver, ¿me entienden? Eso hace mu mucha falta. Y como les dije, yo creo que en el Vargas, a pesar de lo que se vivió, yo creo que está yendo... Eh, está que es mejor el Vargas que lo que uno está viendo o leyendo en otros hospitales, en otros lugares, sobre todo en el interior del país, en, en de diferentes CDI que tal vez no están funcionando a, a la medida, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene que arreglarse. Yo creo que es muy importante que el gobierno haga una fuerte inversión que no solamente el gobierno, sino como les dije muchas cosas tienen que ver con la presencia del partido y de las diferentes instancias de voluntarios que puedan haber que estén presentes allí en los hospitales ayudando a la gente a resolver los problemas este, yo no sé de qué forma resolver el tema de los insumos médicos yo no sé si a lo mejor sería buena idea Así como los, cami los camiones estos llamados farmamóvil están presentes aquí en Caracas cada, cada, en cada cuadra y uno puede ir y comprar allí medicinas a un precio mucho menor de lo que cuestan en un farmatodo o en un locatel o en una cadena de farmacias grandes. Yo no sé si sería buena, buena idea que también hubieran camiones, a lo mejor de la misma gente del SUAF de farmamóvil, en las afueras de los hospitales vendiendo o suministrando o entregando esos insumos que piden los hospitales entregándolos de forma directamente a la gente a través de un sistema que sí garantice que eso sí se los está pidiendo el hospital no sé, buscarse la manera, pues, buscarse una forma, pero que sí se garantice que los insumos médicos sí lleguen a la gente, que no se pierdan, que no se los roben porque eso es una denuncia que uno escucha muchas veces, que, uno escucha muchas veces que la gente dice no, pero es que se los roban, que es que no sé qué, no sé si sea verdad o no pero sí tiene que haber mecanismos muy fuertes, muy severos para de control, sobre todo, de control de los insumos médicos, que se controle que todo lo que se está entregando, en realidad es para los pacientes, en realidad es para las personas que están allí necesitándolo. Y, y bueno, son mecanismos informáticos muy desde hace muchos años que, que regulan todo eso, que se pueden utilizar para hacer lo que es control de inventarios y, y que se pueden utilizar para eso y como les dije, si eso no funciona si no se confía en los hospitales entonces bueno, invéntense otra cosa así como se inventó lo de los suaf y lo de los farmamóvil o búsquese otra manera si los no se confía en los laboratorios de los hospitales bueno, invéntense algo colocando un camión afuera de los hospitales con un, con un laboratorio clínico también del estado pero que de alguna forma, bueno, que les garantice de alguna manera que eso no se va a perder que eso no se va a robar, no sé yo creo que tiene que inventarse la manera, yo creo que es muy difícil que ustedes les digan a la gente ay disculpen es que Rafael Ramírez hace hace cinco años se robó cuatro mil millones de dólares y, y ahora nos dicen ay disculpen es que ahora Tarela y ISAMI también se robó tres mil millones de dólares o sea y ay disculpen es que Juan Guaidó también bueno nos congeló cuatro mil millones de dólares que estaban en los bancos de extranjeros y nos congeló también el oro que está en Gran Bretaña que está allá y nos congeló dos mil millones de dólares o sea de verdad entienden que uno se siente muy mal cada vez que sale alguien del gobierno, del estado, a decir disculpen nos robaron otra vez, disculpen nos robaron otra vez y al mismo tiempo uno ve gente en los hospitales sufriendo porque ahí lo que se hace es sufrir, es pasarlo muy mal y como le dije antes, una persona que haya pasado allí semanas atendiendo a un familiar en un hospital y viviendo cosas muy difíciles, teniendo que vender cosas de su Personales, televisores, etcétera, etcétera, para poder pagar exámenes médicos, para poder pagar tratamientos Teniendo que jalarle a toda su familia, que eso es lo que uno veía, pues eh, eh, Gente que tenía que llamar al primo tal, al tío tal, a no sé quién, pidiendo prestado Oye, préstame tanto, préstame no sé qué, mira, que ahora pidieron esto, mira, oye, eso es lo que uno veía todos los días, pues Y yo afortunadamente, y vuelvo y lo repito, nosotros fuimos privilegiados en que, bueno, tal vez como yo tengo muchas personas que me siguen en redes sociales, entonces uno pudo pedir allí apoyo y, y tuvo apoyo allí en redes sociales y tuve apoyo de parte del ministerio y uno lo agradece, ¿no? Pero no, no todo el mundo tiene ese privilegio, hay que decirlo. No todo el mundo tiene seguro médico. Hay compañeros que tienen seguro médico y pueden llegar a sus familiares a una clínica privada y estar allí. Oye, qué bueno que lo tengan, pero también entiendan que no todo el mundo lo tiene. Y cuando ustedes vean que hay algún compañero, alguna persona, algún familiar, algún compañero de trabajo que, o, o, de, o de revolución, algún compañero político, algún cuadro que está molesto, que está recho porque coño tiene su familia en el hospital y están pasando cinco mil pedos y, y usted tiene un seguro médico y usted está tranquilo porque usted tiene su familiar en una clínica y les va bien allá, coño entiendan que la persona que está molesta tiene muchas razones para estar molesta no sean, no empiezan a decir, ay ese ya se volvió escuálido, ay ese es mi abeja, hasta ahí le llegó, hasta ahí te llegó la lealtad, ves te das cuenta que ven, porque okay. hay algunos que son así, algunos camaradas lamentablemente en el PSU y en algunos lugares del gobierno que son así. No entiendan por favor que para salir en un hospital no es nada fácil, que tener que estar buscando dinero en todos lados, vendiendo cosas, eh, no es nada fácil, y que hay que arreglar eso. Hay que buscar la forma de arreglar eso, de conseguir el dinero, de conseguir los fondos, de ayudar a la gente, a la gente más humilde, de, de arreglar los hospitales también en el interior. No arreglar nada más en Caracas y en, la, y en las ciudades más grandes, sino también en el interior se pasa mucha roncha. Y, y bueno... Solucionar todos estos problemas O sea, no, no no hacerlo nada más Porque vienen las elecciones del año que viene Y ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder las elecciones No hermanos, es que se supone que eso fue lo que Oye, si decimos que somos chavistas Se supone que para eso somos chavistas Para eso nos unimos a este proceso Para tratar de ayudar a las personas Para tratar de, de, que, de que se viva De una forma aceptable, de una forma cada vez mejor De no privatizar la salud Porque esto Si bien, o sea Tal vez privatizar no es la palabra más adecuada, pero es que para una persona que va a un hospital público y tiene que estar sacando todos los días 100 dólares, 200 dólares, hasta 500 dólares para poder conseguir medicamentos, para esa persona lo que está viviendo es una privatización. No sé si se entiende eso, ¿no? Obviamente en una clínica te van a cobrar más todavía, eso se entiende. Pero que una persona que está ganando relativamente poco, le estén pidiendo... Como les dije, a nosotros nos están pagando ahorita, nuestro sueldo mínimo es de 12 dólares, nos está pagando un bono adicional de 30, 40 dólares. Que una persona que le pagan 40, 50 dólares mensuales, le estén pidiendo 100 dólares diarios para exámenes de sangre, para comprar eh, eh, todo tipo de implementos que se necesitan dentro de una sala de quirúrgica, para pedirle tratamientos costosos, le estén pidiendo cientos o a veces, en algunos casos, hasta... Cientos de dólares, hasta miles de dólares en algunos casos Oye, entiendan que eso es algo muy duro para la gente Y que eso hay que solucionarlo Y que eso tenemos que buscar la forma como revolución de solucionarlo Más allá de los problemas, de las diferencias que tengamos entre nosotros Que estamos peleados, que tú eres el PSUB, que yo soy el PCB que, estamos, que estoy bravo contigo porque me dijiste neoliberal Que estoy bravo contigo porque me dijiste feo Bueno, más allá de todos esos problemas Todos necesitamos que esta revolución continúe porque si no, vamos a terminar todos juntos en una misma fosa común. Si una señora como María Corina Machado, por decir un nombre, termina, termina en el poder privatizando todo y diciendo, como ya dijo en estos días, que ella quiere enterrar el socialismo. Si ella quiere enterrar el socialismo, vamos a terminar todos en una misma fosa común. Entonces, coño, yo creo que tenemos que solucionar las cosas, hacer que la gente pueda vivir una mucha mejor experiencia en lugares como estos, reparar los hospitales. No entiendo por qué muchas veces se habla de que arreglamos 2.500 templos evangélicos que es una de las cosas de las que presume la, la misión Venezuela Bella reparamos 2.500 templos evangélicos el año pasado Coño, y tú ves como están muchos hospitales y muchos se en qué estado están Coño, tú dices, verga, qué cabeza tiene esta gente? Para? ¿No? Entonces, coño, asuman mejor las prioridades Coño, la religión es algo personal de cada quien una, una persona que se mete en una religión tiene que sacar de su bolsillo para estar en esa religión. Mientras que los hospitales, eso es algo a lo que tenemos que ir todos en algún momento de nuestra vida. Y, o en muchos momentos de nuestra vida, o hasta permanentemente. Y es algo que la gente merece estar bien atendida. Es algo que tiene que tener mucha más prioridad a la salud antes que la religión. Entonces yo les pido, por favor, vamos a arreglar los hospitales, vamos a arreglar los centros de salud. Vamos a conseguir el dinero para que las personas no la tengan que pasar tan mal, por Dios, en los centros de salud. Bueno, lo último que yo quería decir era que yo siento muchísima admiración por mi esposa y por su familia, por toda la lucha que hicieron por, por la señora Sandra. ¿no? Fue una lucha implacable. Debo decir que mi suegra, los últimos días, estaba mejorando mucho los valores ella básicamente tenía tres problemas graves uno era que tenía la tensión muy muy baja y con el esfuerzo que hicieron allí los médicos que le suministraron bajo presores ya los últimos días la presión de ella se estaba normalizando tanto así que los médicos estaban evaluando sacarla de trauma shock y llevarla a observación, fue lo que nos dijeron eh, otro problema era que ella tenía un shock séptico, tenía una infección y el problema era que los médicos no daban con qué era la causa de esa infección ese era uno de los problemas que tenían y de hecho nos pidieron hacer varios cultivos eh, tanto del líquido peritoneal como de bueno de sangre de otros cultivos lamentablemente por lo menos algunos cultivos nunca los buscamos porque ya la fecha de, de entrega del, ex, del examen era posterior a fue posterior a que ya murió y nunca lo, nunca lo buscamos ¿no? Pero los cultivos que así nos dieron los resultados no, no, no, no encontraban nada, entonces no, no sabíamos qué era realmente lo que estaba pasando allí. Y los otros problemas que ella tuvo eran valores muy altos de urea, de creatinina, causados, pienso yo, porque los primeros días o los primeros dos días que ella estuvo allí en el Hospital Vargas, fue muy difícil que los médicos de shock se pusieran de acuerdo con los médicos en nefrología. A mi suegra había que hacerle diálisis tres o cuatro veces al día. Y los médicos de trauma shock y los de nefrología les costaba mucho a ellos ponerse de acuerdo para poder hacer eso. O sea, hasta el punto que mi esposa era la que tenía que ir los primeros días por lo menos a ir a la nefrología, buscarlos, decirles, miren, tienen que venir a hacerle la, la diálisis. Entonces ellos iban, pero entonces había algún tipo de choque allí entre los médicos de nefrología y los médicos de... De, de trauma shock. no sé cuál, no sé cuál era el problema exactamente, no quiero echarle la culpa a nadie, lo que sí es que había algún tipo de choque allí, que bueno después del segundo o tercer día se terminó resolviendo, pero eso causó que, o es, o es, lo, que yo, o es lo que yo me di cuenta, eso, eso fue como la causa de que a ella los valores de urea y de creatinina se le estuvieran subiendo niveles estratosféricos, la urea como les dije le subió a 250 sin embargo, a medida que se regularizaron esas diálisis, le fueron bajando los valores, eh, 90, creo que llegaron a bajarle a 70. Como le dije, mi, mi suegro estaba mejorando, lamentablemente, bueno, su cuerpo no aguantó, y el día 5 de abril en la noche, ella sufrió un paro cardiorrespiratorio, que los médicos hicieron todo lo posible por ayudarla, pero, pero bueno, no, no se pudo, pues. Mi suegra era una persona muy linda, muy genial, muy gentil, este, que, bueno, que nos quería mucho y, y que, bueno, que, que la vamos a extrañar muchísimo. Pues. Y, y bueno, lamentamos mucho lo que pasó y, y bueno.